He tenido en mis manos la suerte de muchos amores, que los vientos un día se llevaron de mi corazón, aunque deja tristeza la vida o no se ha terminado, la experiencia me dice que espere, que busque otro amor, ven ahora que largo el camino, tú ya sabes quién he sido, yo de ti que tiene los ojos tan lindos, tan lindos, que una tarde a mí me enamoraron, yo de ti solo sé que a mi vida daría duda Si yo logro que tú te enamores de mí de verdad Yo de ti solo sé que eres libre de quererte y también de olvidar Muy vengo solo a de mi vida ¿eh? Oye Martín, salga quien salga, viva nuestro papá y piensa que se está ha pasado el tiempo Siento que tu amor está en mi suerte Yo miré en una noche de lluvia si tú no me quieres Un lugar donde pueda robarte de mi corazón <risas> ay, amor, ay. Perdón, perdón es, es que un mime, como dijo el pupi Yo miré en una noche de lluvia si tú no me quieres Un lugar donde pueda borrarte de mi corazón Quiero darme de lloranza y aquellos amores que me hicieron sentir los más tristes y alegres. La nostalgia más rara que el tiempo de la novia más querida. Yo ah, estoy ah, cantando, me acatá, ellos amigos de la regaña llorando, tu amor. Lo que pasa es que yo no lo miro, yo lo admiro. Nos admiramos entonces. Yo de ti, yo de ti, mi amor, yo de ti, yo de ti, yo de ti, solo sé que eres libre que, que y también te olvidas. Hoy vengo solo a hablarte de mi vida, reina, dime tú lo que te encuentro y quiero, corazón que tú me quieras, sabes que yo vivo por quererte, piensas que se está pasando el tiempo y porque mi amor está en sí suerte. Eso no Que se está pasando el tiempo y si es lo que yo ahora está sin suerte. Ahí está, a culo, a veré, para usted, para.